I am you you are me consciousness directly coming to Shenji palace la conciencia directamente entra en el palacio Shenji Shenji palace is the center of the head el palacio Shenji es el centro de la cabeza from the place pitumai eyebrows directly go backward desde el espacio entre las cejas va directamente hacia atrás at uh, Pinocchio land is area hasta el área de la glándula pineal Focus, uh, in Palace. enfoca al palacio Shenji there. y siente allí dice Shenji di Shenji uh, first uh, you listen to me Primero escúchame. Şe ti. Ah, say. Şte ti. Like this. Dilo de esta manera. Şe ti. Şe. Cuando dices Shen, la vibración sucede en el palacio Shenji. Shen cuando decimos Chi, el Chi se reúne en el centro del palacio Shenji. Shen. Shen. Yeah, use small sounds. Usa un sonido muy suave, pequeño. Change. Time, y al mismo tiempo, te relajas. Cuando practicamos decir shenji, practicamos decir, shenji" combinamos concentración y relajación juntas. Si solo te concentras y concentras, tu foco se va a hacer muy fuerte ahí y vas a crear tensión en el centro de la cabeza. Así que, al mismo tiempo, relajas, relajas tu intención relajas tu intención la relajación se produce de dos maneras una es relajar la intención y segundo enfocarse en el palacio Shenji con una pequeña sonrisa interior al mismo tiempo, visualizas el palacio Shenji como un espacio puro y así se relaja el interior. Shenji. Focus en esa nos enfocamos en ese espacio y relajas la intención. Repito, porque es un punto muy importante. Cuando sientes que tu conciencia ya está en el palacio Shenji, está enfocada en ese espacio, la intención debe volverse muy ligera, muy sutil. En el módulo 1 decimos Shenji y practicamos principalmente la concentración y la relajación de la conciencia. Hasta el módulo 3, practicaremos Shenji y el efecto irá cambiando. Vamos a tener nuevos efectos. En el módulo 1 y 2, solo nos enfocamos en la vibración en el palacio Shenji. Sentimos que la vibración se vuelve muy, muy sutil. Relax. Relaja. Con una sonrisa pequeña interior, el interior se vuelve más relajado. When you have inner smile, Cuando tienes esa sonrisa interior, sientes que el espacio del palacio Shenji se abre, se vuelve más abierto, vuelve más abierto, pero se mantiene enfocado en el centro, diciendo Shenji. Se abierto, la sensación es más abierta, y esto hace que el interior se vuelva ligero, Vacío. Shenzhi. Al principio decimos shenji con sonido cuando sientas que está muy claro, que la vibración se ha vuelto muy clara, puedes empezar a decir Shenji silenciosamente. Los otros no pueden escuchar tu sonido. Pero pero tú aún sientes los movimientos de la boca, de la lengua y el fluir and del aire. Subtler, y sientes fina. que la vibración en el palacio Shenji se vuelve sutil y fina. Relax Relájate más. El Palacio Shenji se abre con la sonrisa se abre más, ese espacio se abre. Abrirse no significa que te enfoques en un espacio muy grande, sino que te mantengas enfocado en el centro pero solo das información de que ese espacio se abra y sientes que el interior se vuelve puro y ligero. Muchas personas practicaron durante muchos años But the consciousness cannot become very focused. pero su conciencia no se ha vuelto muy enfocada. During practice, they have a lot of distracting Durante la práctica, suelen tener muchos pensamientos distractores. Así so, que, Kung Fu, Qigong level, Así que su su nivel de Qigong, su Kung Fu, es difícil de mejorar. Cuando decimos Shen naturalmente nos volvemos muy enfocados. Y esa potente vibración, o oh, esa vibración sutil sucede en el centro del cerebro Esta vibración esa vibración trae de regreso a tu conciencia y la enfoca allí no puedes tener estos Tú no puedes tener pensamientos distractores. Incluso cuando a veces tengas algún es pensamiento, pero el pensamiento es lógico es difícil que se forme. Shunji esta vibración pura y te enfocas en la vibración y esto ayuda a que la conciencia se vuelva muy muy enfocada no Very, very subtle space. Tú sientes que ya conoces al Palacio Shenji, que su interior es un espacio muy, muy sutil. Un espacio muy pequeño como la punta de una aguja, un espacio muy pequeño, y está muy claro en la conciencia, se relaja. Cuando sientas que el Palacio Shenji se vuelve muy pacífico, quizás tu boca no quiere decir Shenji silenciosamente. Y solo piensas Shenji en el Palacio Shenji. ¿Tú piensas, no hay movimiento en la boca, solo piensas, y una vibración gentil y ligera continúa sucediendo. This vibration, how chi movement finer, more. Esa vibración, ese movimiento de chi se vuelve más y más fina. If you cannot feel si no puedes sentirla, Mantente diciendo Shenji silenciosamente. Muy, muy gentil, suavemente. la boca dice shenji silenciosamente siente que cuando decimos shenji qué sucede en el palacio shenji y qué sucede en en las células cerebrales y en los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Qué sucede en esos espacios? ¿Qué sucede en todo el espacio interior de la cabeza? The pure vibration la vibración pura desde el palacio Shenji se expande a través de todo el espacio de la cabeza. This vibration goes esa vibración va a través de las células del sistema nervioso, del cerebro. Y las células del cerebro se forman una armoniosa completud de chi, Cerebro derecho, cerebro izquierdo se funden juntos. Relájate más con una sonrisa interior. La intención va disminuyendo. Solo te mantienes en el espacio interior de la cabeza diciendo Shenji. Hasta relajarte por completo. El chi de las células cerebrales se está moviendo y volviéndose muy armonioso. El interior del cerebro, pequeños bloqueos se transforman y desaparecen. Puedes dar información oh, a través de esta vibración. The los bloqueos de chi criados por tu Chinese memorias viejas computer. y fijas cambia y desaparece. Sabemos que en el pasado algunas memorias fijas, memorias emocionales, crearon bloqueos de chi en el cerebro. Cuando tienes esas memorias, Memorias de algo allí. Algunas son muy duras. Sufrimiento. sufrimiento. Hay muchas memorias de sufrimiento. Y esas memorias reúnen chi y generan bloqueos en el cerebro, por eso muchas cosas que están muy profundamente anidadas son difíciles de olvidar. Cuando recordamos algo, algún trauma, inmediatamente tenemos reacciones en la cabeza y en todo el cuerpo. Porque algunas memorias se han materializado. Se convirtieron en bloqueos de energía e incluso en bloqueos físicos en determinados puntos del cuerpo. Ahora diciendo Shenji, relajamos el cerebro. Cuando el espacio interior del cerebro se vuelve muy armonioso. Cuando decimos más y más veces Shenji, es difícil recordar cosas solo siente que el interior es vacío, puro y armonioso. Y el marco de referencia fijo no puede trabajar bien. You only have some experience. Solo puedes tener algunas experiencias de chi. La vibración poco a poco se funde con el espacio universal. Con una sonrisa interior, mantente diciendo, Shenji, silenciosamente, desde el interior y despacio abre los ojos. El interior continuará diciendo, Shenji,